Hoy eh, vamos a iniciar el cuarto ciclo de conferencias que el seminario Gael de, este de Ley y Granada Beca venimos desarrollando ya en los últimos años y este será el cuarto. En este cuarto ciclo que llamamos de conferencias, pero como sabéis lo hacemos mensualmente, en el, en el marco general, diríamos, es eh, ética y laicismo. Ya tenemos programados los, las dos los siguientes eh, digamos, conferencias. Una es ética, y el precisamente José María Abuela, no, José María Abuela será el ponente. Luego la siguiente será salud y bienestar entre el turismo y el arturismo, que será dada, la conferencia por Manuel gratis. Bien, pues hoy la eh, iniciamos, o iniciamos el cuarto ciclo con la presencia del de escándalo de, la, de las inmatriculaciones o el laicismo ante ese gran escándalo, el mayor escándalo inmobiliario en España, es, en toda su historia. Y yo digo, manifestando un robo a mano armada por parte de la Iglesia, que parece ser que no se sé su mandamiento del norte. Eh, para lo cual, para que nos ilustre, lo desarrolle, amplíe, profundicemos en el tema de las inmatriculaciones, pues hoy tenemos aquí a Antonio Manuel Rodríguez, que bueno, que para mí, en principio, por supuesto, es una de las pues presentarlos pues, por varias razones. Primeramente, pues porque me bueno, considero su amigo, pues más de un término lo acostumbramos, lo acostumbramos a llamarnos, y porque efectivamente compartimos. Compartimos nuestra preocupación, trabajo y lucha por nuestra patria, por Andalucía. Y en segundo lugar, porque es un gran investigador, activista, como suele él definirse, de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestro legado patrimonial, en definitiva, un currante de la memoria de Andalucía hoy del Estado de Si hablamos de su currículo, especialmente el currículo larguísimo, y. Y entonces, bueno, pues vamos a dar algunas, algunas notas, las más importantes, que es más importante. Como ya he dicho antes, que un profesor turista, profesor jurista, músico y activista comunista. Es profesor actualmente de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba, doctor en Derecho, patrono de la Fundación Blas Infante ha sido presidente de la Atención de la Nueva Argentina, de su pueblo, que es un reside, en la Colaborador, como comunista, articulista, en distintos medios de comunicación, eh, bueno, y nada, todo eso, bueno, todo eso refleja su compromiso y trabajo con la defensa, y en este caso, con la defensa que es patrimonio público y, y, la, y la lucha, estando integrado dentro de la plataforma, con la reforma, con la. Por la en, en matriculación que ha hecho por supuesto de la, de la visita a la Santa María Iglesia, la jerarquía también hay que decir que el tema de la matriculación no podemos, podemos hablar de que es una jerarquía que se ha tirado que realmente está llevando ese estudio del patrimonio público universal nuevo. Es autor como escritor, pues también se diferentes ensayos, novelas, artículos tales ya, el de monemia, el desmayado vuelo de la cigüeña, la abuela unica de banda y que llevamos dentro, el soldado asimétrico, flamenco-arqueología de los hongos libro que yo recomiendo que todos aquellos amantes del flamenco y de nuestra cultura cuando pues se lo olvidan de perder su lectura. Lo autor también de varios ensayos, Morisco y Andalucía, del de izquierda y de Andalucía, de Andalucía, de Andalucía, de Andalucía de teoría Andalucía teoría fundamento político de la sociedad en definitiva como no quiere él que nos alarguemos en todo su currículum en toda su, su trayectoria sí puedo decir que efectivamente hay una frase que lo poder identificar Andalucía no es una frontera sin memoria sino una memoria sin fronteras por tanto con la palabra de don Manuel Rodríguez que seguro va a ser Pablo. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿se me oye bien? Sí. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por asistir y... Muchísimas gracias por vuestra paciencia de antemano Porque el tema es farragoso Es un tema difícil Es un tema muy complejo Recuerdo cuando estudiante de la facultad que el, el compendio de leyes de derecho tributario Tenía una cita del pena penita pena Y empezaba diciendo Es lo mismo que un nublado de tiniebla y perenal". Bueno, pues algo así Nos vamos a enfrentar a un nublado de tiniebla y Premeditadamente así es una estrategia, su complejidad no es casualidad, sino que, ante un tema complejo, lo que invita a la ciudadanía, especialmente cuando parte de esa ciudadanía delega la verdad en otro, lo que consigue es despertar cierto rechazo. De verdad que lo más importante en un escándalo como este es poner luz, por poco que sea, entonces por eso de antemano os voy a pedir perdón, porque es un tema, como digo, demasiado complejo y puede ser que tienda a, a, a intentar desentrañar todos los pormenores jurídicos. ¿no? Es una alarma que salta cuando hay... No pasa, no pasa nada. Bueno, vamos a empezar de la siguiente manera, si os parece. Quiero que vean estas dos imágenes. Primero va este local, que es una sociedad de cazadores que se encuentra en un pueblo muy cercano al mío, en Posada. Y la siguiente es la iglesia de San Juan de los Panetes en Zaragoza. ¿Qué tienen en común? A primera vista, cuando es una sociedad de cazadores, si las cosas son lo que parecen, creo que decía Chetkin en el hotel, probablemente pues, pertenecerá a la asociación o la sociedad de cazadores. Y si las cosas son lo que parecen, probablemente en una asociación simplista, también podríamos pensar que la iglesia de San Juan de los Panetes pues, pertenece a la iglesia porque es una iglesia. Pues las dos son falsas. La sociedad de cazadores pertenece a la diócesis de Córdoba. Y San Juan de los Parentes es un bien inventariado como bien de dominio público desde 1973 y a pesar de ser un bien inventariado, fue inmatriculado por la jerarquía eclesiástica de Zaragoza y estuvo inscrito hasta casamente un año y medio como un bien de la iglesia. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que un bien que se encuentra en una avenida pública, en Posada, y otro bien que está inventariado para el dominio público, esté inscrito a nombre de la Iglesia? Eso ocurre gracias, esto es una, una nota simple del, del, del primer bien que os he enseñado, gracias a un artículo que aquí no se ve apenas, es el artículo 206, lengua, gracias a una norma. De esa manera, permítanme que diga que, como es una norma en particular, es un mal, ¿no? pero como es una norma la que abre la llave del escándalo, permítanme que empiece por dejar claro que estamos ante un escándalo, y un escándalo por hierro. porque de una parte estamos ante un escándalo económico, porque la conferencia episcopal reconoció en la cadena C, en una en un cara a cara que tuvo conmigo el representante de la conferencia episcopal, que podían haberse apropiado de 30.000 o 40.000 bienes, digo esa cantidad. Pero es que ya ha quedado acreditado que el gobierno dispone de un listado de 30.000 bienes inmatriculados, es decir, inscritos por primera vez por la Iglesia Católica desde 1998 hasta 2015. Es decir, ya no es eh, una, una hipótesis, ya no es una educación, nos tenemos la certeza de que... Eh, Aznar modificó la, la, el reglamento hipotecario hasta el 2015 que lo deroga en eh, los como después explicaré Gallardón y después Patarán. hay 30.000 bienes inscritos por primera vez a nombre de la iglesia. Eh, es un hecho que no ocurrió hace dos siglos no es un hecho que ocurrió hace tres siglos es un hecho que habéis vivido todos y todas los que estén aquí presentes desde que se permite desde que existe la norma que abre el escándalo ¿cuántos bienes son? en el A, no lo sabemos bien ya sabemos que desde el 98, 30.000 pero sabemos que antes de 1928 la iglesia inmatriculó miles de bienes solamente en Aragón, más de los que inmatriculó desde 1998 en Aragón estamos hablando de 4.000 bienes, 2.000 desde 1928 2.000 antes de, de 1998 y si extrapolamos esa, esa cifra, los números, por ejemplo en Euskadi o, um, los números en Navarra superan las inmatriculaciones anteriores a las posteriores a 1928 y que podemos estar hablando perfectamente de unos 10.000 bienes 10.000 bienes que implican un enorme coste económico para cada uno de los que estamos aquí sentados ¿Por qué? Porque si eran bienes, en muchos de los casos como después explicaré, de dominio público, es decir, bienes que no son de nadie porque nos pertenecen a todos y a todas ya no, ya están inscritos en el registro de la propiedad y aparentemente parece que son de la jerarquía católica. Y ya no son tuyos, pero estamos hablando de bienes como la Mezquita de Córdoba, como la Giralda de Sevilla, como la Catedral de Granada, pero plazas, quiotos. ¿Cuántos somos más pobres hoy por la descapitalización patrimonial que hemos sufrido? Claro, hay una asociación perversa en que sean bienes de valor incalculable, parece que como no se puede calcular, no tiene valor. Y es justamente lo contrario. Porque es incuantificable. Porque son bienes de un valor inmemorial. En el que se han dejado la vida, igual que los olivos de Miguel Hernández. ¿Quién ha levantado las columnas de la mezquita de Córdoba? ¿O quienes ha levantado las torres de las catedrales? ¿O quién ha levantado, no sé, muchas de las edificaciones que han inmatriculado? Eso nos pertenecía a nosotros. ¿Cuánto cuesta? Porque, por poner simplemente un ejemplo, esta misma semana se ha publicado que solo en donativo, pero que no solo en lo que se percibe por las bodas, los bautizos y los entierros, perciben 500 millones de euros. 500 millones de euros que, ojo, no solamente no tributan, sino que además no declaran. Y eso es, a mi juicio, probablemente lo más grave. porque estamos hablando de una economía eh, de dinero negro. Esa es la realidad. Bien. por una parte no, no se declara estamos hablando por ejemplo de las entradas de la mezquita de Córdoba estamos hablando de aproximadamente 18 millones de euros al año solamente la mezquita de Córdoba y ese dinero no está en ninguna punta contable no aparece por ninguna parte o sea ya no es grave que no paguen fíjense la, la paradoja de decir pagar religiosamente bueno pagar religiosamente es no pagar <risa> <así>. <risa> <lograr los> <risa> no solamente no se declara sino que tampoco se paga, y luego eso tiene un enorme coste social cada día más visible. El coste social es que todo ese dinero que no sabemos dónde va, sí sabemos que beneficia a quienes no pagan y no declaran. En consecuencia, beneficia a las unidades de educación, de colegios concertados, a las unidades sanitarias de, de hospitales concertados o privados, pero en cualquier caso, que tenga una competencia con la pública y mientras vamos contemplando día a día cómo se reducen unidades de nuestra educación estamos viendo cómo se engordan las unidades de la concertada porque hay una enorme competencia de Leano, que implica un adoctrinamiento de los alumnos y las alumnas que está recibiendo que son los que después desembarcan en la universidad y que acabarán siendo nuestros jueces, nuestros registradores y nuestros políticos del día. Pero es un escándalo jurídico también, ¿por qué? Porque la apropiación de esos bienes es irregular, tanto en la forma como en el fondo. En la forma, porque como después explicaré, han accedido indebidamente al registro de la propiedad utilizando unas normas franquistas que son flagrantemente inconstitucionales y que han sido declaradas nulas por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Y porque el proceso de acceso al registro de la propiedad es que es nulo de pleno derecho. Y los nulos se enseñan primero de fin de carrera, que no es Pero también en el fondo, porque muchos de esos bienes, además, son bienes de dominio público. Es decir, son bienes que, aunque sean patrimonio cultural de naturaleza religiosa, más los bienes muebles e inmuebles asociados, más el patrimonio inmaterial asociado, eso no significa que sean bienes. Es cierto que iglesia es una palabra polisémica y que cuando te dicen una iglesia, bueno, es verdad, una iglesia es una comunidad de creyentes que representa un Estado una iglesia es también un, eh, un, un lugar, un espacio y luego es una institución, eh, casi un ectoplasma que no sabemos exactamente qué es porque es muy difícil definir jurídicamente qué es la iglesia es una diócesis, es una parroquia, pero es una hermandad, es una orden ¿Qué es exactamente la Iglesia? ¿No? Y claro, pero la asociación primaria es las Iglesias son de la Iglesia y como voy a intentar demostrar no es verdad no es verdad no hace falta que vaya muy lejos es que lo habéis de ver esto es una Iglesia y sin embargo estaba inventariada como viene muy bien de en consecuencia el escándalo jurídico proviene porque nunca debieron acceder al registro y además accedieron bienes en gran medida de dominio público, especialmente bueno, especialmente los templos que hasta 1998 tenían la naturaleza de bienes de dominio público. Y es precisamente Aznar quien, al modificar el reglamento hipotecario al cambiar un solo artículo provoca uno de los actos más importantes e históricos jamás vividos, que es la desafectación de miles y miles de bienes privatizando, es decir, estamos hablando de una contra de desamortización en toda la región. Es bueno, como quieres, ¿E si te hace una pregunta ahora. No, es que es a lo del registro, lo de si el Tribunal Europeo ha declarado un número. Eso, se... eso lo voy a explicar después. A vale, no te preocupes, de verdad. <risa> lo que sí voy a pedir, por favor, es. Como son las siete y media, y es un tema tan largo. Que no tengáis ningún poder en decirme que me estoy entendiendo y corto. ¿Vale? De verdad, lo digo de corazón, Sin ningún problema. Bueno, este es el planteamiento. Estamos ante un escándalo económico, social y un escándalo jurídico. Para mí intentar explicar por qué. Porque se han inmatriculado miles de bienes. Perfecto. Qué bien. Es que se han inmatriculado edificios religiosos, pero de toda índole. Sinagogas como la sinagoga manta de Toledo. Mezquitas como la mezquita de Córdoba. Catedrales e iglesias, pero también viene de órdenes religiosas, viene de hermandades. Se han inmatriculado iglesias que estaban desacralizadas, la mayoría restauradas con dinero público. Es decir, que hasta que no se restauró con el dinero de todos, no accedieron al religión, Pero también se han inmatriculado bienes documentadamente públicos. que no estamos hablando de una presunción, sino bienes que constaban, que eran públicos como tierras comunales, plazas, calles, kioscos. Se han inmatriculado bienes públicos en que se había tenido solo la posesión, no la propiedad. Y se han inmatriculado bienes privados que no estaban inscritos de toda índole como esa sociedad de cazadores que habéis visto, pero también viviendas, locales, garajes, etc. Solamente en Córdoba, solamente en Córdoba capital, se han inmatriculado más de 185 bienes, de los cuales 140 no son bienes de uso religioso. Por ejemplo, la mezquita de Córdoba, inmatriculada en el 2006, llamada Santa Iglesia Catedral de Córdoba, ya en el registro, el título de adquisición es la consagración, eso es lo que aparece en la inscripción registrada, y utilizando el famosísimo 206. Llama la atención, lo cuento varias veces porque a mí personalmente me hace gracia, que. En el archivo donde se encuentra el expediente de la mezquita se llama mezquita. Aunque está inscrita como Santa Iglesia Catedral, sí. se llama mezquita. Ojo, que la apropiación inmobiliaria es también una apropiación simbólica, porque lo primero que hizo el obispo después de la inmatriculación fue cambiarle el nombre. Y ya sabéis que las cosas existen cuando se nombran. Y que el cambio de nombre es la liquidación de su memoria. Que empezara a llamarse solo exclusivamente catedral que se registrasen todas las marcas comerciales con nombre catedral y mezquita, solo con la intención de que no volvieran a existir marcas con ese nombre. De hecho, Mao tuvo que ganar un pleito para que pudiera volver a existir la cerveza mezquita. La borraron de los mapas de Google Maps. Es decir, una operación de borrado histórico que se mantiene y que tiene muchísima más complejidad y desgraciadamente no puedo detener. Pero voy a hacer si os parece, vamos a tomar como ejemplo Córdoba para que veáis rapidísimamente, por ejemplo, también he es escrito la planta pública del Cofito y es una planta que se inscribió en 1987, es decir, antes de la reforma de Aznar se inmatriculó, decía, como no podía inscribirse el templo, fíjense, porque no se podía decir se inmatriculó la casa parroquial, jardines y otras dependencias y en el término otras dependencias se incluía la iglesia y una plaza pública de 4.000 metros cuadrados. La plaza pública del triunfo de San Rafael, que seguramente la conocerán, que está justamente al lado de la mezquita, que ha pertenecido siempre al ayuntamiento, que ha estado inventariada desde 1850, y que cuando se eh, interpuso una, una denuncia, incluso por la vía penal, contra el alcalde y contra el obispo, de una forma asombrosa se borró del inventario con carácter retroactivo en el 2012 para decir que desde el 2010 no existía. Esto es un kiosco que está en el centro de Córdoba y también lo inmatricularon. Lo han devuelto a raíz de las movilizaciones. Ciudadanos han inmatriculado iglesias que se construyeron documentadamente por suscripción popular o desacalizadas, pero todas restauradas con dinero público. como Por ejemplo, a San Agustín con 3.800.000 euros. En esta de desusificación popular, la Madalena que había ardido por dos veces y que se restauró con dinero de la Junta de Andalucía y de Caza Sur, también ha sido inmatriculada, pero con el matiz de que esto es un teatro, es decir, está desacralizada. La iglesia no es matricular ruinas. Pero no lo digo yo, lo dijo el cardenal entonces de Pamplona, Fernando Sebastián, la iglesia no es inmatricular ruinas. Sin embargo, esto no pasa, ha pasado ahora. Perdonad. ¿Ha pasado De la vergüenza que siente el el mando el mando siente? ¿Qué siente? no, siente? no No, no, no, no. Bueno. partido que estás diciendo Voy no. a una cosa clara antes de seguir. Dos matices importantísimos. La primera, no estamos ante un debate religioso, sino ante un debate de, de, de estricta legalidad y de defensa del patrimonio público. Uno. Y luego dos, que al menos nosotros sí vamos a hacer una clara distinción entre iglesia y jerarquía. Eso es un escándalo que ha cometido la jerarquía católica. Y completamente la jerarquía católica española. Esto he es un escándalo que ha pasado aquí y que no tiene parangón, ni en Portugal, ni en Francia, ni en Inglaterra, ni siquiera en Italia. Entonces, como no se soluciona, yo sí No, no importa, ¿no? No, vale. Vamos. Para centrar la cuestión, he dicho que aquí se ha cometido un atropello jurídico por dos vías. Por dos vías. Una la formal. Estamos ante el, el acceso de bienes que nunca tuvieron que acceder al registro de la propiedad utilizando una norma franquista de 1946. Una es el 206 de la ley hipotecaria que equipara a la Iglesia con la administración pública. Y la otra es el 204 del hipotecario que equipara a los diocesanos con notarios. Y esta equiparación podría tener sentido, que no, pero. que Podría tener sentido en un estado confesional, donde iglesia y Estado son la misma cosa. Pero no tiene ningún sentido, especialmente a partir de 1978. ¿La iglesia es una administración pública? No. ¿Los diocesanos son funcionarios públicos? No. Esa norma es inconstitucional. Lo no es desde que entra en vigor la Constitución española. Es una norma que se denomina inconstitucionalidad sobrevenida. Ni siquiera haría falta una declaración del Tribunal Constitucional. Bastaría con que los jueces de distancia así lo dijeran. Pero nunca ocurrió. Y esto es muy interesante. Nunca ocurrió. Y además se ha hecho lo indecible para que tampoco se pudiera recurrir en su momento, cuando todavía estaba vigente. Porque el, en el 2015, la derogación de, de Gallardón y después del ministro catalán, tiene como principal función evitar un recurso directo a la norma. ¿Es verdad? dijo que es un tema extremadamente complejo que había juristas que decían que había pasado el plazo que pasado tres meses desde que se constituyó el tribunal constitucional no se podían repunir normas franquistas probablemente desde un punto de vista formal tenga razón pero si esto se ha reactivado de 1928 eh, una ilegalidad se, mm, se legaliza por sucación, es y por el paso del tiempo ¿no? la nulidad como he dicho antes siempre es nula de manera que ese argumento no vale. Lo que vamos a analizar es, por una parte, es nula en consecuencia de un escándalo jurídico, pero también me interesa muchísimo que sepáis cuál es la naturaleza de los bienes que han, que han entrado en el registro de la propiedad. Porque quizás sea el asunto más complejo. Si, para resolver este escándalo, entiéndanme que no se puede hacer de forma individualizada, no se puede impugnar bien a alguien. Primero, porque no sabemos cuántos son, pero incluso sabiéndolo. ¿no? Y lo que no puedes impugnar uno y otro no, porque al, al no impugnar este estás legalizándolo, estás validando el acceso al registro. La solución tiene que ser global. Entonces es importantísimo que de un lado se declaren nulas todas las inmatriculaciones, pero de otro lado se regule lo que no se ha hecho en 1978 hasta la fecha, y es cuál es la naturaleza jurídica de los bienes religioso que sean de dominio público. Es decir, hay que deshacer lo mal hecho y hacer lo que nunca se hizo. Sí, sí, sin ningún problema. Empecemos si queréis por eh, la segunda parte. Vamos a ver cuál es la naturaleza jurídica de los bienes de la iglesia. Y para eso es muy importante tener muy claro cuál es el rol de la Iglesia a lo largo de la historia dentro de, dentro de las de la distintas denominaciones que podría tener un Estado. Al menos, esto, esto tiene su complejidad histórica, y, y, y pido de antemano licencia, porque no voy a estar permanentemente corrigiendo si había o no había estado, pero quiero que sepan que antes de las desamortizaciones, en las distintas versiones de estado monástico, ¿vale? Escuchen bien, esto es muy importante, la corona tomó a la iglesia como una parte del Estado, como una corporación más como si fuese un municipio pero lo hizo con una extraordinaria desconfianza y hay miles de referencias en el fuero Cuzco, en el fuero de Córdoba en las leyes de toro en la novísima recopilación, en las partidas en las que los monarcas se preocupan se preocupen porque eh, la iglesia no acapare bienes en su posesión ¿Eh? hay una obsesión por parte de los monarcas para recuperar bienes que adquiere la iglesia y eso simplemente demuestra que es mío porque si yo lo puedo recuperar es porque siempre fue mío y si solamente yo lo puedo vender es porque yo soy el que tengo el derecho a enajenarlo como propietario es muy importante distinguir poseer de ser el titular bueno, pues durante este esquema complejo en el que el Estado español en sus distintas versiones fue una monarquía que declaró que la Iglesia y los impuestos que recaudaba como el viejo o la primicia eran delegaciones del propio Estado. Pero luego viene la época de la desamortización, que es un tema complejo. Voy a intentar resumirlo lo mejor que pueda. Pero es importantísimo porque el golpe, eh, o el antes y el después, en el régimen jurídico de los bienes de la Iglesia. Cuando el esfuerzo de la Iglesia, no me que sean bienes propios, sino que bienes que están en posesión de la Iglesia. Se produce en 1808. Y lo dan José Bonaparte, que trae el, el espíritu ilustrado francés, la separación Iglesia-Estado, y entonces, al desgajar la Iglesia del Estado, dice: los bienes que siempre habían sido del Estado siguen siendo del Estado. Esa es la declaración en 1808. Antes habían existido intenciones desamortizadoras. ¿Por qué? Porque el principal problema en, en España era el problema agrario. Y, y, y había una obsesión por parte de los ilustrados, pero también un consenso por parte de la población de que los bienes que estaban en manos muertas no rendían, no tributaban, y lo más importante, estaban sustraídos al libre comercio, es decir, eran bienes públicos. Y ojo con lo que voy a decir ahora, que también es clave. El, el mismo conde de Florida Blanca decía, y es que además perjudica al resto de los vasallos, que son los que con sus impuestos tienen que restaurarlo o suplir sus pérdidas. Estamos hablando de 1766, ¿eh? Estamos hablando de 1766. Pues bien. En 1812, al poco tiempo, por la constitución de Cádiz, la Iglesia ve peligrar su estatus, y por eso se alinea con los ilustrados, con los constitucionalistas, y por eso la Constitución de Cádiz proclama religión única, verdadera, la católica apostólica romana. ¿Lo va a hacer? Gracias. Bueno, no sé por dónde voy. Vamos, por aquí mira. ¿Vale? Ah, no, por aquí, mira. Qué bueno. Bueno. vamos a ver lo, verdaderamente importante, lo que quiero que entiendan es lo que quiero que entiendan es que desde que se produce la constitución de 1812 cada vez que hay un gobierno conservador o el absolutismo eh, hay una retroacción y siempre que hay un, un gobierno liberal, vuelvemos al planteamiento de la necesidad de una desamortización de los bienes pero lo que ocurre es que mientras que el espíritu de, de la desamortización en particular el espíritu de Flores Estrada es que los bienes cumplieran una función social es decir, que los bienes que se enajenasen pasaran a las manos de quienes podrían verdaderamente eh, sembrarlos y producir sin embargo lo que produjo fue que acabaron en las manos de la burguesía en 1880 el, el, especialmente en el bienio de comendizaba, en 1876-1877 cuando, cuando hubo una mayor explosión en ese momento, desamortizadora pero no fue a las manos que tenía que haber ido, sino que la obsesión por intentar pagar la deuda pública hizo que fuese a las manos de los burgueses pero es verdad que lo más importante, lo que más nos interesa ahora, es que esa desamortización se hace sin pagar indemnización eso es lo más importante ¿Por qué sin pagar indemnización? Porque eran bienes públicos. Porque si tú tienes un bien y yo lo tomo para venderlo y no te pago a ti nada, y si no te estoy pagando un justiprecio, no te estoy indemnizando, es porque el bien es mío. Y porque yo soy el que tengo el derecho a enajenarlo. Y eso queda claro en las leyes desamortizadoras con Mendizaba. Claro, la reacción es el concordato con el Vaticano de 1851, que es una norma o es un momento clave en nuestra historia. porque Por interés de la Iglesia, fíjense, se produce la primera separación Iglesia-Estado en España. Es en ese momento. ¿Por qué? Porque la Iglesia teme perder la posesión de muchos de sus bienes, y entonces, en el concordato... Se reconoce a la Iglesia con personalidad jurídica propia, es decir, se reconoce como un algo distinto al Estado, pero solo en lo que le interesa. Y se convierte en una especie de hermano siamé cosido por el bolsillo. Por sí. Porque eh, no soy tú para que me desamortice, pero sigo siendo tú para que me pagues el servicio público, por ejemplo, del tren. Llega la ley de desamortización de Madoff. En 1855. Y fíjense qué importante lo que voy a explicar ahora. Madoc vuelve a desamortizar. Y a pesar de los ataques que recibe, y a pesar de que justifica impecablemente la autoridad del Estado para poder enajenar los bienes, que estaban en posesión de la Iglesia, me siguen, a pesar de todo eso, concede que, a cambio de la venta, se permuta a la iglesia unos títulos de deuda por los que se le va a pagar un interés y fijaros que hay un cambio ¿eh? a partir del concordato Mador desamortiza pero la iglesia recibe a cambio unos títulos de deuda por lo que va a cobrar un interés nominal del 3% el punto de inflexión se produce en 1860 en 1860 se vuelve de nuevo al, al estado anterior con el concordato del 51 hay como una reacción de las clases más conservadoras en la Iglesia Católica y lo que hace es volver a establecer el régimen del concordato del 51 de manera que ahora, escuchen bien, ahora si cogiéramos la historia de España, en particular, Colombia y la Iglesia y excluyésemos el caso de Aznar, que es el más importante nos encontraríamos con el verdadero punto de inflexión porque hay un régimen para los bienes anteriores a 1860 y hay un régimen para los bienes que adquiere la Iglesia después de 1860 para los bienes que adquiere la Iglesia después de 1860 la Iglesia a la que se le reconoce personalidad jurídica puede inscribirlo y los puede enajenar sin ningún tipo de problema respecto de los anteriores, no respecto de los anteriores sigue siendo el Estado el que tiene la Facultad, la potestad de poder enajenar ¿Ha quedado claro eso? Vamos a ver. Vuelvo, sin problema, ¿eh? Es que este momento es importantísimo y, y hay que entenderlo como sea. Los bienes de la Iglesia fueron siempre bienes del Estado. ¿Hasta cuándo? Hasta 1851, en el que el Estado y la Iglesia se reconocen personalidades jurídicas distintas. ¿A cambio de qué? A cambio de que la Iglesia, a partir de ese momento, pueda adquirir bienes. Luego, antes, los bienes eran de todos. estaban en posesión de la Iglesia? Sí, claro, si ¿Sí eso nadie lo cuestiona. Lo que estamos cuestionando es que estando en tu posesión, eran manos muertas. Y el Estado lo recuperó, la posesión, para enajenarlo pero en lugar de aplicar una función social, y, y, y instaurar una primera gran reforma agraria que necesitaba España, se lo dio a la deuda y, a cambio, se enriquecieron los burgueses. ¿Vale? Vale. En 1860, cambia el régimen. Y ese régimen se mantiene vigente, como mínimo, hasta la ley de patrimonio del Estado de 1964. Hasta el 64. Esto quiero decir es muy importante, porque Isabel II, al poco tiempo, se llega a pagar el interés. Y los intereses de la deuda se van acumulando, se van acumulando. Y aparece un fenómeno completamente desconocido para la historia de España, y que me parece clave. Y es que, en 1959, o sea, en el mismo año que se ordena construir el Valle de los Caídos, en el mismo año en el que eh, Juan XXIII convoca el Concilio Vaticano II, es decir, en el mismo año que la Iglesia vuelve a tener miedo el Estado le reconoce una deuda de 300, millones de, de 300 millones de pesetas, ¿no? ¿De cuánto, cuánto es la cantidad? Ah, ¿Para ¿Para ¿Para 300 millones? No, pero no, estos son euros. Tienen que andar por aquí. Ahí? ¿Sí, ¿Ahí, está? ¿Está ahí? Le reconoce la deuda por un valor no final de 300 millones de pesetas y para pagar intereses a partir de ese momento, en 1959. Luego, si en 1959 el Estado reconoce que la Iglesia tiene títulos valores por los bienes anteriores a 1860 es porque hay bienes que todavía son del Estado y que no se desamortizaron. Eso es lo que tenéis que quedar más allá de las cantidades. Lo verdaderamente importante es que el Estado hace un rescate, igual que se ha hecho el rescate bancario, hubo un rescate de la Iglesia en 1950 y se le pagó una cantidad enorme y se endeudó con el pago de los intereses ahora como digo, esto es un tema complejo si, si, no sé si me, me estoy explicando más o ¿no? menos sí. sí. no, sí. sí. vamos a ver entonces ahora vamos a ver cómo acceder al registro los bienes los bienes de la iglesia adquiridos como sea después de 1860 o los bienes que tenía antes de 1860 y que estaban exceptuados por una orden ministerial de desamortización, que eran los que necesitaban para su ministerio y para su residencia, podían ser enajenados por la Iglesia. El resto, no. La única forma, la única forma de que pudieran ser enajenados era demostrando con anterioridad que la Iglesia había recibido esos títulos para esos títulos de deuda. ¿Se entiende? Vale. Por ir mucho más rápido, por... en consecuencia, la regla general es que todos los bienes anteriores a 1960 salvo porque va en contrario, son bienes desamortizables. Todos los bienes anteriores a 1860, salvo los exceptuados expresamente, son desamortizables. Entonces, lo que se habilitó fue una orden por la que se le dice a los diosesanos, diga usted qué bienes están exceptuados. Es como si se dijera al perro que cuidase la familia. Pero le dice, diga usted qué bienes están exceptuados y custodian usted. Así sea, De forma que los diosesanos de cada una de sus parroquias elaboraron una lista por triplicado de los bienes que estaban exceptuados de desamortización. ¿Qué pasó? Pasó que eh, se dictó una real orden en 1861 para que pudieran acceder al registro. ¿Sí ¿Sigue? Y entonces, el ministro de Gracia y Justicia dijo, los bienes desamortizables, como son del Estado, que lo inscriba el Estado sin ningún tipo de problema. Al día siguiente, el ministro de Hacienda dijo, no, no, no, lo de la iglesia no. Lo de la iglesia no. Lo de la iglesia que no se inscribe la propiedad, que se inscriba solo que los posee y ya se inscribirá la propiedad cuando se venda. Para poner orden, el consejo de Ministros dictó un real decreto en el que dijo, mire usted, quien decide lo que se inscribe, si es suyo, es el Estado. Y no se van a inscribir, fíjense, los bienes que pertenecen al dominio eminente del Estado, cuyo uso público es de todo, y los templos destinados actualmente al culto, pero si alguno de ellos cambia de destino y entra en el dominio privado del Estado, las provincias, los municipios o establecimientos públicos deben exigirse inmediatamente su inscripción. Y lo que está diciendo el Estado ahí eh, mira, lo mío lo escribo yo, lo de dominio público no. porque qué de todo? Pero, si mañana una iglesia deja de servir para dar culto, pasa al dominio privado del Estado. ¿Por qué? Porque era nuestro. Y ahora empieza a surgir la trampa. La trampa comienza porque eh, en la Dirección General de los Registros y de Notariado, que es el, digamos, el órgano que gobierna, a los registradores, en 1928, es decir, en plena dictadura de primo de Rivera, permite a la jerarquía católica inscribir, no importa el bien, es decir, esté efectuado o no de esa amortización, sin tener que acreditar que está exento. En 1928 el registro abre la puerta para que la iglesia inscriba, escúchenme, la posesión, que esto lo poseo yo, no que sea mío. Eso lo podían hacer, pero antes tenía que decir Poseo esto, pero esto es un bien Exento, es decir, que lo puedo vender Ahora, ya, este exento o no? Se puede inscribir En 1944 Lo que hace La ley hipotecaria Es prohibir que se inscriba La posesión A partir de ese momento La posesión Que no acceda al registro y entonces, los certificados que antes eran de posesión, se convierten en certificados de propiedad. Y por eso, cuando llega la reforma del 206, que he contado antes, y el 304, de repente, el diocesano que antes decía, esto lo poseo, oye, pero no es mío, después pasa a, esto lo poseo, pero no te voy a decir si es mío, no es mío, y ahora digo, lo poseo, y como lo poseo, es importante. Y eso ocurre en 1946, pero ¿respecto de qué viene? Ya de todo. Incluidos los anteriores a 1860. Repito, que el propio gobierno franquista reconoce que son desamortizables porque le pagan los intereses de la deuda. Sin embargo, el gran, escándalo llega después. el gran escándalo llega después. Hay un periodo intermedio interesantísimo. ¿Cuál? La segunda república. No, daría para una conferencia entera todo lo que estoy hablando ahora, pero para el tema de la segunda república me parece clave que vean que la ley de congregaciones y confesiones religiosas del 33 fue una ley impecable, redactada a la altura de, de de los principios jurídicos y de la doctrina más elevada europea y lo que hizo, porque es una maravilla de los debates parlamentarios es decir algo tan sencillo como es este. vamos a ver la iglesia y el estado eran la misma cosa pero si ahora con la constitución de 1931 la iglesia y el estado son cosas distintas sí reconocemos que históricamente el culto ha sido un servicio público como la educación o como la sanidad que ha sido sufragada por eh, todos los contribuyentes en el momento en el que el servicio público deja de serlo el bien se desafecta pero no se va contigo se queda aquí los hospitales no son de los médicos los colegios no son de las profesoras y los bienes de dominio público cuando eran eclesiásticos, no eran de la Iglesia. Y ese argumento es impecable porque no es propia, no confisca, no incauta. Lo que está diciendo sencillamente es que el origen jurídico de todos esos bienes, desde tiempos inmemoriales, desde los tiempos de la corona, desde los tiempos de la primera desamortización, incluso, escuchen bien lo que estoy diciendo, incluso durante los tiempos de la segunda desamortización, porque los templos no se tocaron, lo acaban de ver. El, el concordato no tocó los templos yo diciendo que los templos eran públicos la ley y los debates parlamentarios merecen la pena que lo lean, yo no puedo detenerme, pero fíjense cómo Fernández Carrico dice, los bienes eclesiásticos no son propiedad de, de, de, de, de, de, esto, esto está malo porque es de pero si lo leen, claro, o sea, pero si, si lo leen es, es genial porque lo que tengo que es que son bienes de la nación ¿verdad? no voy a leer entero porque merece la pena la comisión declara que son bienes de la nación de que no son bienes privativos del Estado, lo que está diciendo que el Estado no es el dueño como, como si yo fuese dueño de un bien porque son bienes de dominio público y dice, porque todo aquello que estaba destinado a un servicio público que es creación del, del esfuerzo nacional, son bienes de la nación que desde el momento en que se desafectan y arrancan del servicio público quedan como cosas nullius, o por lo menos entran en los linderos de los bienes de dominio público y por consiguiente, el Estado, representando a la nación como organismo que la personifica, no hace más que recoger esos bienes de carácter eminentemente nacional. Este es el mismo principio que informa toda la legislación francesa. Pero lo mismo dice el, el prólogo, lo mismo dice eh, Álvaro Albornoz, que dice: el culto católico era en España desde los tiempos de Recaredo un culto oficial. El culto oficial es un servicio público. Los bienes afectos a un servicio público son bienes públicos. Que los bienes afectos son servicios públicos, son bienes públicos, no lo discute nadie, seriamente, en Europa. Y no solo es la teoría dominante en derecho administrativo, sino también en derecho civil. Y ya los primeros comentaristas del Código Napoleónico sostenían que las iglesias, así como los cementerios, eran bienes públicos, en cierto modo bienes nacionales. ¿Qué hace Franco? Derogar, cancelar la ley, y lo hace antes de que termine la guerra civil. Es una obsesión. Y luego llega el Concordato del 79 en el que recupera el espíritu del Concordato del 51 pero dice esto que quiero que, que vean con atención y concertará con el Estado las bases para hacer efectivo el interés común y la colaboración de ambas partes a fin de preservar, dar a conocer y catalogar este patrimonio cultural Entonces, es el de el que En 1979 concordáis que son bienes que están en posesión de la iglesia todo esto quien lo, quien lo derrumba es Aznar en 1998. una tradición histórica la de considerar que los templos de culto han sido bienes construidos por la ciudadanía levantados por los impuestos pagados por todos todo eso lo cambia Aznar en 1998. Y el argumento que utiliza es, en parte verdad, ya sabéis que una media verdad es como una doble mentira. Es lo que dice, ojo, eh, en parte con razón, en parte con razón, eh, es que hay templos que son privados. Y como son privados porque son templos, no los puede inscribir. Que se elimine la prohibición de inscribir templos. Claro, ojo. Los templos que sean tuyos. Los templos que puedas acreditar que sean tuyos. ¿Qué pasa? Que cuando Aznar en 1998 elimina la prohibición de inscribir templos, cuando acude el obispo, el diocesano al registro, no tiene título de dominio, no tiene un papel que diga que el bien le pertenece. Y entonces echa mano de las normas franquistas del 46, que estaban latentes, estaban ahí esperando que alguien les diera vida. Y entonces las copias Me van siguiendo Lo que hace Aznar es permitir que los templos entren Pero lo que hace la iglesia es recuperar la norma franquista Del 46 Esa que convirtió la posesión en propiedad Y que antes había permitido Que la iglesia inscribiera la posesión De toda clase de bienes, fuese suyo o no Y entonces llega el obispo Acude al registro Y dice, vengo a inscribir la mezquita de Córdoba ¿Por qué? Porque lo digo y oye qué fácil. Bueno, pues como esto es tan fácil, lo que hacen inmediatamente después es un barrido urbanístico y todo lo que no está inscrito, lo inscribas. Ese es el escándalo. Es verdad que hay un pico muy elevado a partir de 1928, pero hay muchos bienes inscritos antes de 1928. Pero no unos pocos, repito, muchísimos. Es decir, lo que hizo Ana fue convalidar una práctica ilegal que, esto es muy fuerte, convalidó el propio, la propia Dirección General de los de los en el 2001, porque una registradora se negó, antes del 98, a inmatricular un templo, diciendo, oiga, es que me lo prohíbe la norma, y en el 2001 dijo, es que es inconstitucional. O sea que es inconstitucional poder inmatricular un templo, y sin embargo no es inconstitucional para inmatricular un templo, un quiosco, una plaza, unas murallas, un castillo, utilizar una norma que equipara a la Iglesia, por la Administración y a los obispos con notar. Esta combinación maquiavélica es la que ha permitido el mayor escándalo inmobiliario de la historia. Cerrado en falso con la eh, derogación de la norma en 2015 por dos razones. Por la presión ciudadana, sin lugar a dudas, tomando como, como punta del iceberg el caso de la Mezquita de Córdoba, pero también el caso del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, una sentencia que forzó al Estado también a derogarla. Ahora, cuando la deroga, no lo hace por efecto retroactivo. Entonces, lo que genera es una amnistía registral Y todo lo que yo insisto hasta el 2015 no se puede derogar. En principio, eh, te invita a pensar que la, la, el ataque tiene que ser individualizado. Ya he explicado que no. ¿Qué es una norma inconstitucional o flagrantemente inconstitucional? Mira, eso lo dice el sentido común. Lo dice, fíjense lo que digo, mi manual de Derecho. Mi manual. Yo estudié con el manual de Alvaradejo. Para los que son juristas, es como si estuviésemos hablando de un dios en la tierra. Nadie lo toca. Bueno, pues él decía, esas normas a partir del 78, son inconstitucionales. Pero lo decía también Roca Sastre. Es decir, ¿no? Entendedme, que no lo está diciendo un profesor de provincia pero este caso es de espejo fíjense en 1993 el tribunal constitucional declaró inconstitucional un artículo de la antigua ley de rendimientos urbanos que equiparaba a la iglesia con la administración para poder desahuciar a quien quisiera sin tener que justificar que necesitaba la casa y entonces digo que Tribunal Constitucional, es que usted no es Administración? Bueno, pues, este mismo principio informa la inconstitucional de lo que estamos explicando. El problema es que, a raíz de la derogación, como estoy diciendo, se han perdido muchísimas oportunidades. Primera, el no haber impugnado directamente aquella norma cuando se pudo. Yo personalmente presenté el texto en el Congreso de los Diputados, y personalmente lo hicimos en el Parlamento de Andalucía. Y el letrado de la Junta de Andalucía informó en contra. Y el letrado de Navarra cortó y pegó como con un word el argumento del letrado de la Junta de Andalucía para decir que no se recurriera. El único que podía hacer en aquel momento era el PSOE, y el PSOE tampoco lo hizo. Fuimos al Parlamento y exigimos 50 diputados libres que presentaran el recurso de constitucionalidad. Y no lo hicieron. Pero el recurso institucional ya no se puede presentar, porque ya hay norma. Ya tú no puedes matar a algo que ya está muerto el perro ya está muerto, no pueden matarlo así que ya la vía del recurso de inconstitucionalidad hay que olvidarla ahora es cierto, escuchen bien es cierto que desde 2015 lo que ya no puede la iglesia es inmatricular un bien con su propia palabra ¿Perdón? Cuando de la iglesia, ¿de quién habla? ¿de un país extranjero, que, hay en, paz, la que hay en España? ¿La iglesia El la diferencia entre iglesia y gracia católica La dificultad de definir. Entonces, bueno, pido perdón porque es, es un, un concepto complejo. Pero lo que me estoy refiriendo a diócesis, parroquia, cabildo. Uno de los grandes problemas, cuando vas a un, al registro de la propiedad para pedir la nota simple de cualquier bien, pues claro, tú no puedes ir al registro y decir, yo quiero que me dé toda la lista de lo que viene a nombre de la diócesis de Córdoba. Y te dices no. ¿Por qué? Porque es un registro de cinta. Tienes que llegar a decir, yo quiero la nota simple de esa pista. Le doy mi palabra de honor que hasta hace dos días, cuando tú la pedías, no había ningún tipo de problema. Ahora, si pertenece a la iglesia, te dice, ¿a nombre de quién? Y entonces tú tienes que decir, bueno, yo creo que es a nombre de... Pero, pero la pregunta bueno, esto lo puedes intuir, espero que todo lo que estoy diciendo ahora se entienda. Si es una iglesia, si es una ermita, pero yo como sé esa vivienda, esta plaza, este local comercial, este garaje, que una muralla... Yo cómo sé que, que, que, que ha sido inmatriculado por una de estas corporaciones. Estamos hablando, estamos hablando para que lo para que entiendan, que son ejemplos muy prácticos. En Sevilla, el, el arzobispo de Sevilla, que es el mismo arzobispo que estaba en Córdoba, el arzobispo que inmatriculó a Pizquita, se fue a Sevilla e inmatriculó a Finalta. Lo hizo, lo hizo. Bueno, pero esto da mucho que pensar, porque lo, la, primera, la primera reflexión que yo me hago es por qué no lo hizo el monseñor amigo que estaba... Pero lo hace, asento. Pero fíjese qué interesante. Inmatriculan la, la giralda de Sevilla con el nombre de dependencia anexa de la catedral. Hace exactamente igual que con la mezquita. Le quitan el nombre. A la giralda la llaman dependencia anexa. Bueno, pues, inmatricularon. Bienes que pertenecían a las hermandades, la Quinta Angustia, la Magarena, y entonces las propias hermandades descubrieron que el bien había sido escrito a nombre de la comisión. Entonces, ¿cómo cumple. cumple? Tu, tu pregunta es difícil de responder. Seguimos. Seguimos. ¿Seguimos? ¿Seguimos? ¿Seguimos? ¿Seguimos? Argumentos jurídicos. Bueno, llegamos hasta la ¿Ocho y media más o menos? Sí, por favor. Bueno, llegamos más o menos a las ocho y media. Bien. Recapitulamos un poco para ponerlo un poco en el, en, en el terreno de juego. Uno, estamos ante el mayor escándalo de inmovilidad del historia Es un escándalo de origen jurídico, pero con unas connotaciones económicas y sociales sin parangón. Y que empezaremos a darnos cuenta ahora, pero especialmente en los años que vienen. Repito, creo que no es casualidad este grado de derechización tan grave que estamos viviendo. Pero es más que recoger lo que se viene sembrando porque el empoderamiento de la jerarquía católica es de tal grado que hoy puedo afirmar sin ningún tapuco que la iglesia española es más poderosa que, eh, que el Vaticano sin duda sin duda porque tiene que pensar que el 80% del patrimonio histórico del español en 1984 estaba en posesión escuchen, es que este, este dato es demoledor estaba en posesión de la iglesia pero ahora está escrito su nombre es que no es igual no es igual. Y por eso no es, igual, no es igual el choque tan brutal que se está viviendo entre la, la propia jerarquía católica vaticana y la jerarquía católica española. No solamente por obedezcan ahora a una tensión doctrinal importante, sino porque ha habido un empoderamiento patrimonial sin parangón en la iglesia española, que repito, no tiene, eh, no tiene paralelismo en ningún otro país europeo. Repito, ni siquiera en Italia. Pero no solamente es más fuerte o tan fuerte como el Vaticano Es que es tan fuerte o más fuerte que el propio Estado Esa es la clave Claro, de ahí que un escándalo de esta magnitud Lo más, lo, lo, lo más importante es que es tan grande, tan grande Que no se ve Es como si colocas una mano a un metro Y mientras va, la vas acercando llega un metro Que cuando más cerca está, no la ves, ¿no? Pues algo así, el apagón mediático de un escándalo de esta magnitud no tiene sentido. O sea, que, que, que en España no se abran la, no no las noticias con la apropiación de 30.000 bienes desde 1928 es algo que solamente se puede explicar porque la Iglesia controla los medios de comunicación que calla. No tiene ningún sentido, por poner un ejemplo, el escándalo de la mezquita de Córdoba haya sido cubierto por todos los medios de comunicación del planeta por el New York Times, por el Washington Post, por la BBC por, no sé, por el Le, Le Monde de Liberación y a nosotros no nos llamado nunca Onda Mezquita que se llama Mezquita en Córdoba ni Onda pero ni Antena 3 ¿lo ven? claro, es que ese es el gran problema hay un apagón que, que ya se sabe que lo que no se conoce parece que no existe y sin embargo, si el lugar de haberlo cometido la jerarquía católica me hubiera perpetrado un concejal de pueblo habría todos los luchos ¿Por qué? Ahora, importantísimo, creo que me quedé aquí creo que me quedé aquí importantísimo, desde 2015 lo que ya no puede hacer la jerarquía católica es inmatricular como inmatriculaba y ya hay caso se intentó inmatricular una iglesia en Palencia y la fuerza le dijo que no podía demostrar el título qué quiero decir con esto que si la norma no hubiera existido tendría que haber demostrado el título de toda o sea hubiera ocurrido lo que está pasando ahora pero ya el daño está cometido no es tan sencillo como lo que estoy diciendo la cuesta hay un caso Estremecedor. El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Voy a intentar explicarlo rápido. Porque, aunque esto es una, como un curso acelerado de, de derecho registral y derecho sí. inmobiliario. Sí. Pero fíjense lo que pasa. Una empresa privada compra una finca. Y en la finca hay una ermita. Eso ocurre en Palencia. Al poco tiempo. Después de la reforma de Aznar, el obispo de Parencia inscribe la iglesia que está en la finca. Es decir, hay una doble inmatriculación. Entonces, de repente se entera la empresa que ha inmatriculado la iglesia que estaba dentro de su finca y dice, oiga usted, que este señor lo ha hecho, no ha habido publicidad, porque todas estas inmatriculaciones son casi clandestinas, son casi clandestinas, no, son clandestinas, no hay una fase de... de de audiencia pública, no se comunica, pero eh, esto es mío. Entonces recurre en primera instancia y lo pierde. Esto que estoy diciendo no es para mí, ¿eh? porque es para que reflexionemos y hasta qué punto llega la capilaridad de la jerarquía. Pierde la primera instancia, pierde la segunda instancia y entonces va a recurrir al Tribunal Supremo. Y cuando va al Tribunal Supremo le dice, usted me tiene que dar... Una garantía, una caución proporcionada al valor del bien que está usted reclamando. Y entonces dice: Oiga, no, usted, yo no puedo hacerlo. Usted está mutilando mi derecho a la tutela judicial pues efectiva. Es decir, no puedo recurrir porque no tengo dinero para eso. Es decir, que si es de un valor incalculable una ermita en ruina en una finca en Parencia, Dígame cuánto vale por la mezquita de Córdoba. El caso es que ante esta disyuntiva escuchen bien ¿eh? ante esta disyuntiva la empresa tiene dos opciones o se va al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que eso es litigar contra el obispo de Palencia o se va al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y litiga contra el Estado y dice como yo he perdido con el obispo en primera instancia segunda instancia con el Tribunal Supremo yo con este pierdo voy contra el Estado y lo que voy a decir Estado es que esto ha ocurrido porque tú has permitido que ocurra teniendo unas normas que tenías que haber derogado. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos llega y dice, así es, estas normas no son garantistas, estas normas vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva, vulneran el principio de igualdad, es, dice la propia, el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es inconcebible, como no se ha modificado antes, así que. Esta inmatriculación es nula y condeno al Estado a que retrotraiga la situación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a diferencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, su jurisprudencia no tiene un mecanismo de aplicación de España, Porque es obligar al Estado. Y entonces el Estado le dice mire usted, esto es verdad, ¿eh? Mire usted, ¿Por qué no llama obispo de gobierno? ¿Por qué no llama obispo de gobierno? Y luego, además le, además le digo que es que nosotros no podemos hacer nada. Eh, porque esta norma la podemos derogar, pero ya está. Lo que sí le podemos decir es que emprenda de nuevo el proceso desde el principio. Nosotros derogamos la norma y que la parte vuelva a comenzar desde el principio. Entonces el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos le dice, uno, que el obispo de Oviedo aquí no es nada, es un pleito entre esta empresa privada y el Estado. Uno. Dos, estoy viendo que usted no va a cambiar la norma, que no va a retrotraer la situación. Y pedir a la parte que comience del principio es una carga excesivamente onerosa que no responde a lo que yo acabo de decir, que es que esto es nulo. Que no lo tiene que decir un juez de español, es que lo estoy diciendo yo, le dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En consecuencia, como usted no ha cumplido, Estado español, le condeno a la mayor indemnización que ha pagado España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que son 615.000 euros. ¿Y quién ha pagado la indemnización? nosotros. ¿Quién se ha quedado con la ermita? El obispo de Palencia. Con el crédito ganado. Claro, la, la, la, la iglesia no ha devuelto la ermita y nosotros hemos no pagado la inmensación. Claro, ahora es verdad, es verdad, que es, un, es verdad que es un precedente de enorme magnitud. Es un precedente muy importante. ¿Por qué? Porque en España dice el principio de prevalencia y la normativa europea está por encima de la normativa española. En segundo lugar, porque el, esas directrices del Tribunal de Derechos Humanos son normas y a su vez sirven para interpretar las normas españolas. Luego, porque nuestros jueces están obligados a lo que se denomina control de convencionalidad, es decir, antes de aplicar la ley, tengo que ver si cumple o no cumple con los convenios europeos. Lo y luego, en el hipotético caso de que no hiciera caso nada de lo que estamos diciendo, siempre existiría la posibilidad de que esta sentencia se convierta en sentencia piloto, es decir, que cuando se recurra, vaya por un cauce más rápido y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos diga yo me baso en esta anterior sentencia. el caso es que España ha hecho caso omiso no solamente el gobierno sino también el gobierno actual no me quiero detener en la argumentación jurídica porque es muy complejo quiero que entiendan simplemente yo creo que todo esto que explicar es muy fácil de comprender la consagración no es una forma de adquirir el dominio cualquiera que haya estudiado el derecho sabe que en el 609 aparece que se puede adquirir eh, por, por un contrato mediante la tradición, eh, por la ley, por la donación, por la usucapión pero porque venga un obispo y diga que es lo causado en el nombre de Dios no pasa a ser de los obispos bien pues ese es el título, perdona, es que es el título que con la iglesia para inscribir la mezquita del Córdoba no estoy diciendo nada caprichoso en segundo lugar, esto es muy importante, todos estos bienes que he explicado que son maniales los bienes que son de dominio público no se pueden adquirir por la posesión en el tiempo eso se llama un sucapión de nuestro derecho es decir, que por mucho tiempo que pase ¿eh? o sea, por mucho tiempo que yo poseiera la Alhambra la Alhambra nunca sería mía aunque yo durmiera durante milenios debajo de la producto de Segovia la producto de Segovia nunca sería mía ¿por qué? porque los bienes de dominio público no se adquieren por la usucapión este es un tema de paso complejo no voy a tardar. me quiero detener. como me quedan aproximadamente unos seis minutos, me quiero detener. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora qué hacemos. Lo primero, lo primero, lo primero divulgación. Lo primero es la divulgación sensata, respetuosa, dejando claro que esto es una cuestión patrimonial y de legalidad constitucional, que esto no es una cuestión eh, religiosa. Eso, uno. Dos, intentando que se conozcan los casos que hemos destapado el cementerio de Cartagena, apropiado por la iglesia que después revendió los nichos, el, el, las murallas de Alta en, en, en Mallorca, eh, la Plaza de los Santos Niños en Alcalá de Henares, eh, la Plaza de Acaete en, en Canarias, es decir, que hay tantos casos, porque tú puedes cortar, digamos, los, el, el, el, el impacto mediático si fuera un solo cable, ¡la! lo puedes cortar, pero lo que no puedes cortar todos los casos que aparezcan en todos los en todos los ayuntamientos y, y, y cuando un pueblo se entera que se han apropiado de su castillo es que es mi castillo eso le duele a, a la gente se apropiaron del castillo de la de vuelo y lo recuperaron, y lo recuperó una alcaldesa del PP y, y el escándalo, cuando nosotros levantamos en Córdoba quien pidió el listado de los bienes fue el PP fue el PP, ¿eh? y el que pidió que conociéramos el listados en Andalucía hoy que sí ha votado a favor en Baleares, en Euskadi, en Navarra, en Canarias y en Zaragoza, es el Partido Socialista. ¿Qué hacer? Lo primero, tener claro que no cabe el recurso de inconstitucionalidad. Que quede claro. No cabe el recurso directo, porque la norma no existe. En segundo lugar, que no es viable la impugnación individualizada de bienes. Por eso sería convalidar lo que no se reclame. Y sobre todo, queremos saber el listado. Y respecto del listado, sí quería detenerme en esto porque me parece muy interesante. A raíz de las peticiones de las plataformas ciudadanas, se consiguió que el Congreso de los Diputados aprobase una proposición no de ley el 4 de abril de 2017, con los votos en contra de PP y Ciudadanos, solo, para que el gobierno recabase la lista de los bienes inmatriculados. Entonces gobernaba Rajoy. Bien, no tuvimos noticias de nada de esto hasta el 21 de agosto del año pasado. El 21 de agosto del año pasado, la ministra de Justicia anuncia a Bombo y Platillo que se compromete a hacer pública la lista antes del 4 de octubre de 2018. Llegó el 4 de octubre de 2018 y no se publicó la lista. Pero pasó algo de extraordinaria importancia que quiero compartir con vosotros y con vosotras. Y es que hubo un encuentro entre el gobierno y el radical. En la rueda de prensa que dio antes la ministra portavoz del encuentro, el 26 de octubre, los periodistas yo soy muy amigo y respeto muchísimo la labor de los periodistas muchos trabajan en una precariedad absoluta y eso en muchas ocasiones provoca lo que provocó en esa rueda de prensa, que le preguntaron una, dos, tres mil veces por la exhumación de Franco y entonces la, la ministra portavoz dijo literalmente esto, respecto a las relaciones con la iglesia, dentro de este capítulo, no solamente está el tema de la exhumación de Franco sino también otro largo, escuchen, ¿eh? otro largo listado de cuestiones que mantenemos, como las inmatriculaciones, un <coughs> largo listado. La ministra acaba de salir del consejo de ministros en Sevilla, <coughs> le ponen una alcachofa en, en, en la rueda de prensa, y le dicen y tiene la insumación de franco y llega y dice, mira, hay más temas que la exhumación de franco, vamos a tratar con el Vaticano un largo listado de cosas, como, es que lo que estoy diciendo fue así ¿eh? como las inmatriculaciones y bueno, un largo listado sea, pudo hablar de la sanidad pudo hablar de la educación pudo hablar de los impuestos y dijo solo inmatriculaciones ¿por qué? porque la ministra, vicepresidenta del gobierno, se reúne con Pietro Parolín el 29 de octubre y el silencio de la Iglesia, a cambio del silencio en el estado de las inmatriculaciones es la exhumación de Franco Tú guardas un prudente silencio sobre la exhumación y yo no saco el listado. a cambio a cambio hacemos algo que anuncia la ministra vamos a crear una comisión bilateral Iglesia, Estado, en la que nosotros en las catacumbas vamos a decidir ¿Quién bienes son tuyos? qué bienes son nuestros? Para que cuando lo hagamos público no salga un listado de 70.000, sino de 20.000 y nos hemos equivocado 2.000 y pedimos perdón. El 20 de febrero, Paulín vuelve a reiterar que el Vaticano no se mete a la sumación de Franco. El 24 de marzo, el Papa Francisco hace una primera declaración, que no ha ido todavía a España, es un dato revelador, hace sus primeras declaraciones. En la sexta, no lo hace en la COPE no lo hace en la Razón, no lo hace en el ABC, lo hace en la sexta. El 18 de julio, el Vaticano se desmarca de las declaraciones de Renzo Fratini que dijo que ya está bien de hablar de la sumación de Franco, y le dice el Vaticano: De la sumación de Franco, te calla. El 12 de agosto, después de este escándalo, Después de que la Iglesia rompe el silencio, casualmente el país rompe el silencio y, de, y filtra que hay 30 años. En esta sucesión tan, tan simple, lo que estamos viendo es que en efecto es de tal magnitud el escándalo de las inmatriculaciones. El gobierno es sabedor de eso y es sabedor de la enorme complejidad para resolverlo y entiende que su... Eh, Cómplice en la negociación no puede ser la Conferencia Episcopal Española, sino que tiene que ser el Vaticano. Pero la Conferencia Episcopal no puede hacer nada. Y es el Vaticano, que probablemente tampoco puede hacer nada. Pero en, en esta política de vértigo y de cortoplacismo, simplemente con que guarde silencio por la exhumación de Franco, ya le merecerá. en consecuencia y termino son las ocho y, media. Yo las ocho y media las ocho y media en consecuencia en consecuencia ¿cuál es la solución que proponemos? la solución sería y es compleja ¿no? sería para otra conferencia si habría una conferencia que se llamaría solo la solución ¿No? solo la solución es una conferencia pero la, sería algo así en primer lugar yo creo. Yo creo que de la misma manera que Aznar con un simple decreto alegando la inconstitucionalidad de la imposibilidad de inmatricular templo algo que después reitera la propia Dirección General de los Derechos de Notariado en el 2001, yo creo que con una orden ministerial o con un decreto se pueden cancelar todas las inmatriculaciones alegando, ojo, alegando que lo que se está pidiendo es ni más ni menos que la ejecución y aplicación de la doctrina del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos Uf. es decir, oiga usted yo no le estoy pidiendo que cancele esto porque me da la gana, es que estoy acatando la doctrina del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos que dice que esas normas son nulas, lo voy a repetir, es que dice literalmente que esa norma es nula que se impugne pero lo que no puede ser, para que se entienda, es ir contra uno sí y contra uno no. Porque con esta fórmula no estás haciendo nada contra la Iglesia. Sino que si la Iglesia entiende que un niño pertenece, que vaya al día siguiente y lo inmatricule con los títulos de dominio que hay, como cualquier otro ciudadano. Pero lo que no podemos consentir son ilegalidades en masa en un Estado que se llama democrático de derecho. Que no merece llamarse democrático de derecho un Estado. Que consiente ilegalidades en masa. Y en segundo lugar, es urgente que España regule el estatuto jurídico del patrimonio cultural religioso. Que lo hizo la Segunda República, como lo han visto. Es decir, la Segunda República, separa Iglesia y Estado. Pues no, habrá que regular los bienes que eran nuestros, que siguen siendo nuestros. Pero España en el 78 no lo hizo. Y al no hacerlo. Creó este vacío jurídico del que se aprovechó Aznar y del que se aprovechó la jerarquía católica. Pero si tú deshaces lo mal hecho, es decir, todas las inmatriculaciones son nulas, ojo, inmaticulte este mañana lo que puedas demostrar que es suyo, sin ningún tipo de problema. Y ahora, que quede claro que este bien, este bien, este bien, por su naturaleza histórica, por su valor histórico, por su importancia cultural, nos pertenece a todos. Pero no lo estoy diciendo como gobierno caprichoso de un Estado. Lo estoy diciendo porque así es en Francia. Porque así es en Alemania. Porque así es en Gran Bretaña. Yo suelo decir muchas veces, ¿de quién es la catedral de Notre Dame? El Estado francés. A Salibardien, ¿quién la va a restaurar? El Estado francés. ¿Pero de quién es la catedral de Colonia del Estado de alemán? ¿De quién es la abadía de Westminster del Estado británico? ¿De quién es la Catedral de Lisboa, del Estado de Portugal? ¿De quién es la Catedral de Granada? O de de Granada. ¿Cómo se puede resolver? Yo sé que es un tema complejo. Yo sé que es un tema complejo, pero fíjense, a mí me parece esta metáfora espectacular. En 1940, en plena dictadura de Salazar en Portugal. El Estado portugués y el Vaticano pactaron y el Vaticano reconoció que todos esos bienes de incalculable valor son del Estado de Portugal. A cambio de qué? Porque de que se respete su posesión pacífica. Porque eso nadie lo cuestiona. Esto es un frigorífico lo que sirve para Y es una iglesia y sirve para ser una iglesia. Pero esa iglesia no es tuya. Porque esa iglesia ha sido construida históricamente por la población que ha vivido aquí y si, ojo, y si la has construido ahora en un suelo que es tuyo, con tu dinero pues inscríbela, eso nadie lo cuestiona lo que no puede ser es que hayas cedido al registro utilizando unas normas franquistas que son flagrantemente inconstitucionales y que el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que son termino de la siguiente manera, con una cita. de Estefan dice, una ley inevitable de la historia es que los testigos de los grandes cambios son incapaces de reconocer las señales de alerta lo que está pasando ahora ya no es el nazismo interno, es que nos estamos quemando es que ya no es que pueda gobernarnos eh, partidos de ultraderecha, que nos están gobernando partidos de ultraderecha Bien, hay una contaminación cada vez mayor, una benigracia un simplismo argumental que va calando a una velocidad de vértigo y que tiene una fuente clarísima de información desde el respeto como lo que creemos en es un estado laico, creemos que es un mar en calma donde pueden navegar las creencias y las no creencias eso es un estado moderno y nosotros no estamos en un estado moderno sino estamos viendo una verdadera involución con la contradesamortización que propuso Aznar y con la cobardía de la izquierda que no han sido capaz de enfrentarse a este problema porque, porque temen que el coste puede ser muy elevado. Quien se ha enfrentado, por ejemplo, al alcalde de Zaragoza, ha conseguido que San Juan de los Parentes vuelva a ser de, de los zaragozanos. Que a lo mejor es un triunfo menor. Bueno, es un triunfo menor, pero es un triunfo simbólico. Está demostrando que la iglesia se apropió de un bien, que estaba inventariado como bien de dominio público desde 1933. Está diciendo que el registrador no. Tuvo la más mínima diligencia para comprobar si ese bien era de, de, del Estado o no. Está demostrando que la Iglesia inscribió bienes antes de 1998. Oye, no es un caso normal. Está demostrando que es la punta del o otra más, del mayor escándalo de inmobiliario de la historia. Y es cierto, es cierto, ¿eh? que no hablen los tres Y es cierto que eso provoca, y es cierto que eso provoca que todos hablemos, de lo que los herediarios dicen que tenemos que hablar. Pero yo en ese aspecto, como saben mi vocación también flamenca, soy muy de Mairena, ¿no? de Antonio Mairena, ¿no? Pero Antonio, Que decía, cuando cantaba, el, el Ricardo Morina le decía, pero hombre, don Antonio, Antonio, cada vez que canta explica los paros, y lo estás cantando delante de una minoría, ¿no? Y entonces le decía a Antonio Mairena, sí, pero una minoría, más una minoría, más una minoría, ¿no? forman una inmensa minoría. Y lo que tenemos que formar es una inmensa minoría de masa crítica que, quizá no hoy, pero sí para mañana, permita que vuelvan a surgir políticos a la altura de que Benizaba o de los políticos que en su momento agarraron la historia por la cintura y consiguieron derogar esa ley.